Lunes 11 de abril, llega una fusión poderosa entre tus series de anime favoritas y las tardes de Warner. Bleach. Dragon Ball Super. Guanime. El anime se apodera de Warner.